Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com. Hoy, como podéis observar en la pantalla, os traemos Trackmaster. Trackmaster es un videojuego que actualmente se encuentra en fase embrionaria, por decirlo de alguna manera, pues está en acceso anticipado y que bueno, pues eh, ha llegado hasta nosotros gracias al trabajo que ha realizado Marcos Saito de Paula, eh, un desarrollador brasileño que, bueno, pues eh, como pudisteis ver al principio del vídeo, está trabajando con Godot y está creando este videojuego de acrobacias de coches. Bueno, pues eh, si estáis un poquito al tanto de las noticias de nuestra página web, pues sabréis que recientemente, pues actualizado a la versión 0.8, esta versión ha traído consigo un montón de, de novedades muy, muy interesantes que ya están convirtiendo el juego en, en, en, en bueno, pues un juego que ya se puede jugar eh, de una forma más normal antes eh, bueno pues era un proyecto y estaba todo muy por decidir pero ahora eh, ya se lo puede pasar uno bien con, con él y, y bueno pues eh, lo dicho es un videojuego que está en acceso anticipado por lo tanto bueno pues eh, os vais a encontrar muchas cosas que no deberían ser así pero, pero bueno, pues eh, recientemente, como os digo, ha llegado a la versión 0.8 y con esta versión, pues eh, su desarrollador nos ha comentado que gracias a los cambios que ha realizado en el, en el código y en la estructura del videojuego ahora les será mucho más fácil implementar más cosas más rápidamente. Bueno, vamos a ver algunas de estas novedades. Eh, empezamos principalmente por las opciones, eh, que es lo primerito que vamos a ver antes de nada, para no, antes de pasar a la acción. Y bueno, pues una de las cosas que, que hay nuevas es esta parte de, de que las físicas ahora mismo eh, pues se pueden regular, ¿vale? Podemos poner mmm, diferentes eh, frames por segundo en las físicas, que no hay que confundir con los frames por segundo en los gráficos. Y bueno, pues eh, cuanto más altas la pongamos, obviamente más consumo tendrá el, el videojuego. En un rango de 90 frames por segundo, pues el juego se comporta bastante bien, por lo tanto, eh, pues lo vamos a dejar ahí. Después también bueno, pues, eh, tenemos eh, algunas otras cosas, como el poder eh, poner eh, público en el estadio, que como veis, pues si lo veis aquí al fondo pues, ya tenemos público, antes no teníamos público, ni banderitas moviéndose, ni ese globo pues sobrevolando el estadio. Eh, con, este, con, con, con, este desplaza, con este desplazador, es que no sé cómo decirlo ahora, pues podemos poner más o menos gente, obviamente, pues cuanto más gente pongamos, más eh, más consumo va a haber como es lógico lo vamos a dejar bueno pues en una cantidad así más o menos y, y bueno pues eh, luego bueno pues eh, como veis hay hay más opciones de frames por segundo podemos poner eh, que se nos muestren los frames por segundo también si queremos pero bueno no nos vale la pena porque realmente pues ya tenemos el contador de Steam y, y nada más eh, en lo que es en cuanto al apartado de opciones en esta última actualización eh, básicamente pues la principal novedad, como os decía, era que ahora tenemos público y bueno pues ese globo sobrevolando, como os comentaba, y el tema de, de, la, de, el, de la frecuencia de actualización de las físicas. Bueno pues vamos a ir ya a la chicha del juego. Eh, para quien no conozca el juego, pues eh, por ahora solo se puede jugar en modo local. No tenemos modo online ni, multi, ni multiplayer eh, a través de la red. Pero sí podemos jugar varias personas a la vez en, en, el, en el mismo ordenador. Para ello bueno, pues tenemos dos tipos de, dos tipos de, de modos. El primero es Free roam, en el cual pues, podemos eh, andar a nuestro libre albedrío por los diferentes escenarios. Y este lo vamos a utilizar para que veáis cómo divide la pantalla. ¿vale? Otra de las, de las novedades de, de esta versión 0.8 es que podemos dividir la pantalla de una forma eh, definida. Podemos hacerlo tanto vertical como horizontalmente y bueno podemos jugar hasta cuatro personas a la vez. Por ejemplo, pues vamos a poner pues, que jueguen, imagínate, tres personas. Eh, vamos a poner, por ejemplo, pues que haya tres vehículos de... manejados por el ordenador y eh, pues en total seis vehículos vamos a poner por ejemplo pues aquí eh, los tipos de vehículos que podemos acepta, eh, aceptar en este en, en este juego y como veis están todos marcados esto es un simple experimento simplemente para que veáis y, y luego bueno pues aquí tenemos eh, los diferentes tipos de escenarios que tenemos disponibles hasta el momento vale este sería los diferentes escenarios bueno, pues tenemos esta bola en la que nos podemos meter y dar vueltas dentro de ella y este escenario que está muy guay y que probaremos después nosotros vamos a poner el escenario básico este sería para, para, para la velocidad que es el de, el de hacer eh, bueno, malabarismos y demás y, y bueno pues aquí como veis se ha dividido la pantalla en tres partes podemos escoger tres tipos diferentes de coches si queremos eh, por ejemplo pues nuestro coche va a ser este que está aquí por ejemplo para este vamos a escoger pues fijaos que tenemos muchos tipos de monster truck ¿eh? pero podemos escoger pues coches normales si queremos con cuatro con tracción a las cuatro ruedas, furgonetas, camiones, eh, bueno pues el típico Humvee tipo americano incluso pues eh, una excavadora de construcción vale vamos a poner por ejemplo pues un coche de este tipo y luego bueno pues, eh, pues por ejemplo un Hambi de estos. Vamos allá entonces. Y aquí comienza el, el modo eh, free row, ¿vale? Aquí si tuviéramos tres mandos conectados, podríamos eh, jugar las tres personas a la vez. Ahora mismo solo estoy jugando como el jugador número uno y si os fijáis, pues la pantalla está dividida verticalmente, ¿eh? para que veáis la pantalla está dividida verticalmente y los otros dos jugadores jugarían pues eh, podéis ver ahí eh, en el otro lado que son tres si hubiera cuatro obviamente pues serían cuatro cachos iguales y si estuviera dividido horizontalmente pues la pantalla principal ocuparía la parte de arriba y las otras dos pantallas pues estarían en la parte de abajo dividido, la parte de abajo dividida la mitad ¿vale? este es el modo free row que, bueno pues básicamente lo que podéis hacer es lo que os decía es de la gana podéis hacer el ojo por ahí con los coches y bueno, pues eh, a mí me recuerda un poquito a un juego que, que había hace años que se llamaba eh, Stunt Racer no sé si, si lo recordáis, los más viejos del lugar probablemente lo recuerden aquí está, toma, leña fijáis, los coches eh, tienen partes que se pueden romper una de las ventajas de, del juego, pues que como veis los coches están hechos eh, con, con muchas partes que se separan de, de, la, de lo que es el chasis del coche y que vamos dejando por ahí atrás. Bueno, pues este sería el modo free rock que como veis, bueno, pues básicamente consiste en hacer lo que nos haga la no, no tiene mucho más que ver por ahora, ¿vale? Pero eh, realmente donde está lo guay del juego estaría en los eventos, que es lo que vamos a, a ver ahora. Nos vamos a ir, por ejemplo, pues entonces a, al menú principal otra vez. Bueno, si os fijáis tenemos un, un modo foto en el cual podemos darle vueltas e, a los coches y sacarle fotos si queremos. ¿vale? Bueno, pues después de ver el modo free FreeROM, eh, ahora vamos a ver otro tipo de... De modo de juego que sería el de los eventos y bueno eh, como podéis ver aquí hay un montón de eventos diferentes muchos de ellos están sombreados porque aún no están disponibles y solo tenemos activos el modo freestyle y el modo race eh, como os comentaba hace un momento pues el creador marcos aito eh, nos ha Dicho eh, que gracias a los cambios que he introducido en la estructura del videojuego, a partir de ahora el incluir en las siguientes actualizaciones eh, más modos de juego le va a ser mucho más sencillo, por lo que estamos obviamente deseando probarlos. Vale. Nosotros por ahora, como os decía, solo tenemos Freestyle y Race y vamos a probarlos a ver qué, qué tal. Eh, bueno, el modo Freestyle básicamente lo que consiste es en hacer piruetas, saltos y demás y conseguir puntos y obviamente pues cuantos más puntos hagamos mejor, vale? Eh, para configurar este modo de juego pues podemos escoger el, el número de, de, de minutos que, que queremos jugar, vamos a jugar solo dos minutos porque simplemente es para que lo veáis y luego bueno pues el escenario, en este caso solo tenemos esta arena es la única que hay disponible por el momento ¿vale? eh, es la misma que, con la que estuvimos antes eh, probando y luego bueno pues eh, tenemos el, el tema de los coches eh, podemos escoger como podéis ver igual que antes un montón de coches diferentes para hacer esta prueba nosotros por ejemplo pues vamos a, a probar a hacerla eh, por variar un poquito pues con esta furgoneta a ver qué tal y vamos allá a ver qué, qué tal se nos da Vamos con la furgoneta. Me lleva dentro de una caja. Aquí, como podéis ver, pues ya hemos hecho algunas cosas: como pasar de velocidad, del 100 km por hora, hacer un loop, un salto. Y nos hemos quedado panza arriba. A ver, ahora aquí. Salto cortito, no, no, ha, no nos ha quedado muy chulo. Bueno, fijaos lo que os decía antes, que eh, los coches van perdiendo piezas según van chocando, vale. Eso es una novedad que, que ha implementado su creador. de hacer algo un poquito más guay con mucha velocidad oh, no, vamos a ver a coger aquí otra otra rampa diferente como veis no tiene mucho detalle por ahora pero supongo que se, se irá mejorando se si nos acaba el tiempo vamos a ver si somos capaces de hacer un loop aquí rápidamente ¡Oh! salió mal bueno pues nada al final eh, como veis aquí tenemos un resumen de las cosas que hemos hecho y tenemos aquí Backflips, Barrel Rolls, front flips, que no hemos hecho ninguno. Aquí un salto de 42 metros. Bueno, pues nada, nos dan aquí un bonus por hacer tres trucos seguidos. Supongo que solo hemos hecho uno, nos dan 10.000 puntos. Al final hemos conseguido 31.408 puntos. Supongo que esto está guay eh, si lo juegas con más gente seguramente es un modo que, que mole mucho en, en multijugador bueno pues ese era el modo freestyle y eh, ahora nos vamos a ir con el siguiente evento que sería eh, el evento de carrera en este bueno pues podemos configurar el número de vueltas que queramos dar eh, alrededor del circuito en cuestión después el número de jugadores como es lógico para jugar eh, de una a cuatro personas en el mismo ordenador y el número de vehículos de la computadora en este caso tenemos seis jugadores. Aquí, por ejemplo, pues escogeríamos el tipo de, el tipo de, de contendientes que, que podríamos tener. ¿vale? Eh, aquí hay unos cuantos escogidos ya, lo vamos a dejar así. Y luego, pues, eh, los diferentes circuitos que en este caso, pues, tenemos hasta siete. ¿Vale? El típico oval, el oval cruzado, eh, el 8. Aquí, pues, ahí habría cuatro intersecciones y bueno, pues hay un mollón de intersecciones este pues sería plano del todo sería como un circuito así de, de carreras de coches eh, le ha pegado así como un pequeño bajón al cargar este mapa, no sé por qué y luego tenemos el half pipe ¿vale? que este creo que lo vamos a dejar para el final bueno, pues vamos a escoger por ejemplo este mismo vamos a hacer una carrera con, con este tipo de con este tipo de circuito y uh, vamos a ponernos pues por ejemplo pues eh, un musquel car. car contracción a las cuatro ruedas y vamos a escoger pues yo que sé un color verde por ejemplo verde oscuro así en plan en plan coche coche inglés que os parece bueno pues vamos allá a ver qué tal bueno pues ya estamos en el evento de, de carrera Bueno, básicamente lo que tenemos es que superar nuestros fabricantes es que en este caso yo creo que tengo el peor coche de todos para, para ello que seguramente tiene la ventaja de que es el más rápido porque como veis pues ya, ya estoy de, de segundo y cada, cada, cada tipo de vehículo pues tendrá su ventaja si fijáis van quedando cachos de, de, de coches por ahí bueno, ya nos hemos puesto de, de primeros en la segunda vuelta Entramos en la tercera vuelta nos acaban de pegar aquí un leñazo por detrás de estos de campeonato el tumbi este que tenemos delante de, que más resistencia nos está haciendo. ¡Hala! Bueno, ahí, ahí sí nos ha pillado bien. Vale. Estoy dándome cuenta de una cosa. Y es que... El sonido de, de los motores está muy muy bajito, yo creo que debería eh, poder regularse, es algo que no, se puede, que no se puede hacer por ahora, y poder ponerlo más, más alto, porque apenas escuchamos el ruido del de motor de nuestro coche. Quizás, bueno, pues en, en próximas actualizaciones estaría bien que, que se incluyese... Esa opción. Bueno, ya estamos en la última vuelta. A punto de, de cruzar la línea de meta. Y hemos llegado de primeros. Ahí está. Bueno, pues esta sería... Eh, un evento de carrera. En este caso, bueno, pues en este... En este escenario de, de cuatro cruces. Y vamos a, a probar otro. Vamos a ir, por ejemplo, otra vez de nuevo aquí a local evento, carrera, eh, pues cinco vueltas igual que antes y más o menos los mismos coches que teníamos antes también vamos a escoger por ejemplo pues el, el que os comentaba antes el Halfpipe vale y vamos a cambiarle coche vamos a poner por ejemplo pues si os parece bien este off-road tiene muy buena pinta vamos a pintar así de este de este rojo chillón y vamos allá, con no, el zombie este. En este escenario pipe Sinceramente eh, yo creo que multiplayer, cuando el tema del multiplayer funcione correctamente puede dar mucho deseo. No sé si habéis visto que ha habido una explosión. Eso es que las furgonetas que veis delante pueden cargar dentro de una bomba. Oh, ya estamos aquí de segundos Solo nos hace competencia otro, otro tumbi como el nuestro Aquí uno en dirección contraria Con el tema de la inteligencia artificial Yo creo que necesita claramente mejoras Porque se comporta de, de una forma extraña En determinadas ocasión, ocasiones En otras ocasiones pues también no sabe, no sabe qué es lo que. cómo tiene que salir de un embrollo. Por ejemplo, muchas veces se quedan atascadas en, en sitios de los que no saben salir. Aquí, por ejemplo, estos están yendo en dirección contraria otra vez. vestir que iba cargada adentro con una caja. Bueno, pues esas cajas eh, llevan un, lleva un explosivo dentro y cuando golpeamos la furgo, eh, pues la caja se acaba cayendo y si la, si la pisamos, pues explota. Así si somos capaces de a esta que parece que, que viene con ganas. En el puente derecho. A ver si es capaz de salir de ahí. Fijaos que esa, esa furgo se ha quedado un poquito atorada. Vamos ahí. ¡Ay! No la pillamos de milagro. Quería pillarla para que vierais lo que os decía yo de, de la bomba que lleva adentro. Se nos ha torcido ahí un poco. Bala. Bueno, hay atasco. Vamos a dar un poco marcha atrás para coger carrerilla. Si no, no somos capaces de salir de ahí. Y la furgo sigue ahí. A ver si en la próxima vuelta somos capaces de darle un empujoncito para que suelte su carga explosiva. A ver, así somos capaces de hacer lo que yo os decía. Ah, para ello tendríamos que conseguir romperle las puertas traseras. Ah, no somos capaces ahora. Bueno. Pues creo que hemos ganado, ¿no? Sí, hemos ganado. No había... Creo que se han atascado bastante las, las inteligencias artificiales aquí de los, de los coches de la computadora. Creo que, como os decía, eh, es un aspecto a mejorar. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo lo que queríamos mostraros de este, de este Trackmaster. Eh, y, y bueno, pues eh, recordaros una vez más que el juego está en Early Access, que es normal que se comporte así porque aún está en desarrollo. Aún le queda bastante para para estar acabado pero que bueno pues presenta muy muy buenos mimbres y, y además bueno pues demuestra que con godot Tenjin, se pueden crear cosas bastante chulas y esto es un buen ejemplo de ello eh, antes de despedirnos nos gustaría darle las gracias a marcos Aido de paula por facilitarnos eh, la clave eh, la copia de este videojuego para realizar este vídeo y deciros también que bueno, pues, eh, estaremos atentos a las diferentes actualizaciones que vayan saliendo de este videojuego, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Vale. Eh, y nada, sin más, eh, pues, eh, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre os recordamos que somos jugando en linux.com y que podéis eh, consultar nuestras noticias, análisis, eh, reviews, previews y demás. Eh, pues en, en nuestra página web jugandoelinux.com y también eh, por supuesto pues visitar eh, nuestros grupos de telegram nuestras salas de matrix y discord eh, y también pues nuestros canales de youtube y, y de twitch en este caso bueno pues este es un vídeo de youtube cuando hagamos un directo también nos podréis ver a través de twitch vale y, y nada, si os gusta el vídeo, ya sabéis, dadle a like, si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues tenéis el sitio indicado ahí debajo de, de este vídeo. Y también, por supuesto, si os gusta nuestro contenido, ya sabéis, tenéis que suscribiros y marcar la campanita para que cada vez que hagamos un directo o lancemos un nuevo vídeo, os llegue un aviso y podáis verlos de primeritos. Y nada, sin más nos despedimos y como os decimos siempre, hasta la próxima chavales, chao, chao, chao, chao, nos vemos.